Hola a todos, esta semana ustedes han elegido, como el tema de la semana, la prospección sísmica. Como he dicho en un, en un video anterior, la geofísica aplicada es una rama muy importante de la geofísica que se aboca principalmente en la búsqueda de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Estos recursos pueden ser petróleo, agua, minerales, por ejemplo. Los métodos de prospección en general son los que eh, una, una herramienta muy importante en la geofísica aplicada que básicamente hacen uso del conocimiento que tenemos sobre los diversos procesos físicos que ocurren en la Tierra. Estos procesos pueden ser el magnetismo, la gravedad, la propagación de ondas sísmicas, que justamente eh, hacemos uso de todos estos procesos, los estudiamos, los llevamos a una escala menor, a una escala más local, para poder eh, encontrar, por ejemplo, estos recursos que les dije hoy. En particular, los métodos sísmicos de prospección, que son eh, los que ustedes han elegido para que hable esta semana, son los que se abocan principalmente en la búsqueda de petróleo, que hoy en día es el, la principal fuente de energía con la que contamos. Eh, como he dicho, eh, para entender cómo funcionan estos métodos, eh, vamos a recordar un, algo que he dicho en un video anterior eh, cuando hablaba del interior de la Tierra. ¿Cómo es que sabemos que la Tierra está compuesta por lo que, eh, en su interior por núcleo, manto y todo? Bueno, básicamente eh, nosotros a partir de las ondas aprovechamos las ondas que se generan en los terremotos y se propagan por todo el interior de la Tierra las registramos en diversos puntos de la Tierra las analizamos y podemos llegar a encontrar estas propiedades. ¿sí? Si eso... Lo llevamos a una escala más local, como dije hoy. Eh, podemos encontrar, por ejemplo, las propiedades del subsuelo en una cierta zona de estudio. Esto es lo que hace eh, los métodos de prospección. Básicamente lo que necesitamos es generar, eh, eh, buscar una fuente de ondas eh, y estas ondas se van a ir propagando por el subsuelo y las tenemos que ir registrando eh, con diversos instrumentos. Estos instrumentos son unos aparatitos chiquitos así que se llaman geófonos. Entonces los podemos dispersar por toda la Tierra, podemos generar estas ondas y podemos llegar a medir eh, las respuestas de, del suelo ante la propagación de estas ondas. ¿Cómo generamos estas ondas? O sea, es la fuente, ¿cómo, cómo las la generamos? Bueno, eh, La forma con la que generamos estas, estas ondas eh, varía de acuerdo a qué tan profundo queremos eh, encontrar, eh, a qué tan profundo está nuestro objetivo. ¿sí? Por ejemplo, podemos martillar el suelo, podemos pegarle con un martillo al suelo, eso genera un sofrente de ondas que se va a poder registrar, pero también eh, eh, hay otros métodos usados como por ejemplo eh, la eh, explosión de una dinamita, o lo más utilizado, lo más común es el uso de camiones vibradores o vibros. Estos camiones poseen una plancha eh, debajo de ellos que se apoyan en el suelo, y empiezan a vibrar generando un frente de ondas que después, se van a, como dije, se va a propagar y se va eh, a, digamos, a, hacer afect a ver afectados por eh, las propiedades del subsuelo. Vamos a, entender un, vamos a hacer un, eh, a, a un breve repaso de qué pasa con estas ondas cuando están propagándose. Bueno... Uno de los eh, principios eh, más importantes que. de los efectos más importantes que tienen estas ondas es que cuando se están propagando y por un medio y en, se encuentran con otro medio, o sea, tenemos una capa y abajo otra capa, el cambio de, de propiedades del medio hace que la onda, eh, parte de esa energía de la onda, se vea reflejada y otra parte siga su camino. Entonces estas, ondas, estas eh, ondas se van a ver, ver reflejadas por diversas capas eh, en el subsuelo de la Tierra. Entonces, midiendo los tiempos en los que llegan estas ondas reflejadas, podemos llegar a estimar las profundidades de estas capas, y así, mediante diversos procesos, eh, podemos llegar a encontrar lo que llamamos sección sísmica, que es una imagen representativa de cómo es el subsuelo en nuestra zona de estudio. El petróleo es, una, eh, es material orgánico que se fue sepultado hace muchos millones de años que bajo ciertas propiedades pueden llegar a eh, quedar eh, acumularse en un, ciertas estructuras que se llaman trampas. Entonces, a partir de la interpretación de estas secciones sísmicas podemos llegar a encontrar eh, eh, posibles estructuras como estas que pueden llegar a ser potenciales acumuladores de petróleo y por consiguiente, podemos eh, eh, estimar si en una zona eh, eh, encontramos petróleo, para poder hacer la perforación y la extracción del mismo. Bueno, eso es en general lo que quería decirles sobre los métodos de prospección sísmica. Quería aprovechar para anunciar que en las próximas dos semanas no vamos a subir videos nuevos, pero estén atentos a las redes del planetario que vamos a estar subiendo información interesante sobre las tres carreras. Vamos a volver con los videos ya en agosto. Bueno, como siempre, cuídense mucho y les mando un saludo muy grande a todos los que me están escuchando.